Amigo, eh, te ofrezco que eh, eh, te tomes el tiempo que tú consideres apropiado para este asunto, porque tú me estás regalando una segunda oportunidad y eso lo agradezco mucho. Primero que nada, Muy estimado bien. César, danos tu nombre completo y el puesto que ocupas, por favor. Eh, muchas gracias. Me llamo César Alberto Cruz Santiago y soy el secretario técnico de la Comisión para el Análisis, Registro y Seguimiento de Enfermedades Raras del Consejo de Salubridad General. Muchas gracias. En estos tiempos que eh, hemos observado cómo se convulsionó el mundo con la pandemia, eh, platícame qué ejercicios, qué eh, estrategias ha seguido el Consejo de Seguridad General para ir navegando en torno a lo que tiene que hacer, pero en medio de esta tormenta gigantesca. Eh, muchas gracias por la, la oportunidad. Efectivamente es una, una situación inédita que no nos había tocado vivir con antelación. A pesar que yo estuve también, en, tuve oportunidad de participar en la atención de la pandemia de la influenza, pues esta pandemia tiene muchos matices muy diferentes a la anterior y no pueden ser comparables. Y quiero recalcar que básicamente son dos de relevante importancia. El primero que existe vacuna y cuando apareció la influencia H1N1 existía vacuna para dos otros tipos de influenza y el segundo es que había tratamiento. Había el Oseltamivir, famoso Tamiflu del laboratorio Roche. Ahora no tenemos ni vacuna ni tratamiento y eso dificulta muchísimo la situación. Eh, en el Consejo de Salubridad General estamos conscientes que eh, vivimos una etapa de emergencia, una etapa inédita que demanda soluciones inéditas, pero también estamos conscientes que la vida sigue, que los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas que están afuera siguen siendo diabéticos, siguen siendo hipertensos, los pacientes con cáncer siguen teniendo cáncer y los pacientes con estas denominadas enfermedades raras pues también tienen este problema y nosotros tenemos que buscar una estrategia a partir de la cual podamos solucionar este problema sin descuidar la atención de emergencia que nos demanda. Sería utópico pensar que esta situación de emergencia no ocasionó problemas en la planeación, operación y abasto del sistema de salud, porque no es verdad, sí ocasionó un grave problema. Pero estamos trabajando para solucionarlo y una de las formas de solucionarlo es tratar de establecer estrategias que puedan mejorar la oportunidad de la atención. Y estamos tratando de, de eh, dar seguimiento y estamos, hemos estado haciendo sesiones para tratar de dar eh, solución a estos problemas. Puedo eh, comunicarte, por ejemplo, como una primicia que eh, dentro de estas sesiones, se han revisado algunos medicamentos para mejorar la atención de pacientes con enfermedades raras. Y tengo el enorme gusto de informarte, por ejemplo, que el Comité de Medicamentos acaba de aprobar la, eh, el, el uso de los famosos cistadrops, las gotas oftálmicas para el tratamiento de la cistinosis. Sí. En un avance de relevante importancia, ahora el Comité eh, ha aprobado esta, este medicamento y eso va a facilitar la atención. Es mucho, son muchos pendientes que faltan, pero tenemos que dar pasos para solucionarlos. ¿no? Y, y estos estamos trabajando también en eso. Sí, fíjate que hace una semana más o menos, nosotros, nosotros hemos estado trabajando a distancia, por supuesto, con la ONU, con, la, con las autoridades encargadas del de, tema de la cobertura sanitaria universal, eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, ha estado muy eh, atenta a estos temas, eh, hemos pedido que eh, se pueda tener una continua comunicación porque la ONU y sus 197 eh, países que están aliados a ella han estado estimando de manera correcta que ya es tiempo de agendar en todos los programas de la ONU las enfermedades raras y eso nos da mucho gusto porque es un trabajo que iniciamos hace cuatro años y ahora mismo la Organización Panamericana de la Salud, la OMS y la ONU están en la mejor disposición de hacerlo. Hemos sido testigos de los esfuerzos que desde la ONU y la Organización Mundial de la Salud se han eh, ido construyendo para este efecto. Eso nos da mucho gusto porque, atento a lo que acabas de decir junto con lo que ha hecho la ONU últimamente, bueno, pues yo espero que México retome un camino que perdió hace algunos años y que tiene que ver con inmediatez para algunos, que requieren medicaciones inmediatas porque no tienen tiempo César. Y eso no te lo tengo que explicar. Tú eres un experto en la materia. En los últimos años, esta noticia que me acabas de dar es una muy importante porque en los últimos tiempos no se habían autorizado más medicamentos. Como, como, como hemos comentado, hay 20 medicamentos aprobados en México. A diferencia de los muchos otros que están aprobados en otras latitudes, las condiciones, entiendo, son diferentes, pero ahora tenemos que hacer un ejercicio que trate de homologar en la medida de lo posible, por lo menos lo que se hace en Latinoamérica. No quiero pensar en Francia, Alemania, Gran Bretaña. Quiero pensar en Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú. Eh, lo que hacen ellos, eh, podemos nosotros no estar a la saga, sino ir con ellos a la vanguardia. Y eso es muy importante. Hace algunos meses que hablé contigo personalmente, porque hemos hablado por teléfono, pero personalmente hablábamos del de registro, que es muy importante, muy, muy importante. Y como comentábamos ya en otras ocasiones, eh, en el mundo no hay un registro. En el mundo no existen registros confiables, bases de datos confiables, de enfermedades raras, y te he comentado que el único que conocemos porque además es una referencia obligada, es la base de datos que como registro tiene Italia. Eh, tú ya me comentaste que finalmente se estimó que sea un salud quien lleve a cabo este proyecto y yo te he comentado lo difícil y complicado que va a ser, va, va a ser un trabajo de años en el que por supuesto estamos en la mejor disposición de apoyar en lo que podamos. Con respecto a esto y con respecto a temas que tienen que ver, por ejemplo, César, es muy importante. El, el, el, el aplicar las terapias en casa es, es una pesadilla para nosotros y es un sueño cumplido en otros lugares de Latinoamérica. Eh, instruimos una carpeta muy robusta de información a los diputados en la que eh, la premisa uno o la prioridad uno es terapias en casa o terapias en centros de infusión que no sean en hospitales para evitar este tema de los contagios. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, he transmitido esta misma inquietud al señor secretario de Salud, se la he transmitido también al eh, secretario del Consejo. Es decir, hemos hecho un esfuerzo que me parece el adecuado y el correcto. ¿Qué, eh, ¿qué consideras tú que con respecto al impulso de esta iniciativa, la terapia en casa, pueden hacer ustedes desde el Consejo de Salubridad y desde el área que tú representas? Yo creo que es un área de oportunidad que tenemos que tomar. Eh, ahora mismo estamos dialogando a través de una herramienta de gran importancia, como es esta cuestión de la, de la comunicación video, que se intensificó mucho a través de estas condiciones que nos dio la pandemia. Ahora es muy común este tipo de reuniones, que antes a lo mejor eran impensables o producto de la ciencia ficción. Pero ahora... Son una realidad. La terapia en casa también es una condición que se nos está presentando como una reacción a la, a la pandemia. Eh, tú lo has dicho, voy a permitir parafrasearte. Eh, quédate en casa, se tiene que aplicar a todos y, y los pacientes con enfermedades raras tienen que ir a los hospitales a que se infunda su, su, su medicación y... Y con el consecuente riesgo y demás a veces que esto implica, porque muchos hospitales han tenido que reconvertirse para dar atención a esta emergencia y han tenido que, que pues, modificar muchas de las áreas de infusión que normal, tradicionalmente se eh, llevaban para tener que eh, alejarlas lo más posible de la zona del centro COVID. Sí. Creemos pues que debemos hacer las, las medidas necesarias e impulsar las reformas que sean necesarias para que esto sea, sea factible. Yo he tenido la oportunidad de, de recoger esta inquietud y, y de ver también algunas de las instituciones de salud y de los laboratorios que están dispuestos, además, a, a otorgar esta, esta terapia. Entonces, eh, la decisión de, eh, de hacer esto no está en el Consejo de Salud, está en las instituciones operativas, las instituciones de prestación de servicios de salud, el IMSS, el IMSS. Pero nosotros podemos, eh, aprovechando esto, pues, tratar de impulsar, que se adhieran lo más pronto posible, conservando, por supuesto, las principales medidas de eficacia y seguridad para el paciente, porque en las terapias pues, requieren también de un, del ejercicio adecuado de esta situación. O sea, no, no se puede que, no es como otras terapias donde el paciente puede ir a recoger su medicación y estar en casa, sino pues tienen que tener cuidado, tienen que estar pendientes del paciente que esté bien que no vaya a tener efectos adversos etcétera lo que normalmente se haría en un hospital eh, muchos pacientes ya llevan mucho tiempo en terapia ya conocen los eh, pormenores y, y nosotros tenemos que garantizar que en casa se va a dar un adecuado ambiente seguro para que el paciente pueda tener esta esta situación yo creo que es una medida eficiente que puede puede funcionar y esperemos impulsarla a la brevedad muchas gracias fíjate que eh, en alguna ocasión que el antiguo director del IMSS me argumentó acerca de lo peligroso que es tener terapias en casa. Eh, le dije, dígame las causas o dime las causas a partir de las cuales está señalando el peligro. No, bueno, no tanto peligro, me dijo, sino que se pueden robar el medicamento. Le comenté, hay por lo menos tres o cuatro medidas que son absolutamente confiables para saber que el medicamento que sale de la farmacia para ser instalado en casa Va a llegar a casa y se le va a poner al paciente. Hay varias medidas, las vamos a clonar de los que ya lo han hecho en América, los que ya lo han hecho en Asia, los que ya lo han hecho en, en Sudamérica. Lo vamos a clonar y vamos a buscar que la protección como escudo sea inviolable para que nadie, en su sano juicio, nadie va a querer vender su medicamento porque le costaría la vida. Pero lo más importante de todo es que haya una fe, casi casi un fedatario, que pueda dar testimonio de que esto se está aplicando correctamente. Hemos tenido la intención de manera correcta, tal y como tú lo estás señalando, de eh, eh, algunas compañías farmacéuticas que estarían dispuestas a apoyar todos estos temas. Nosotros como asociaciones también tenemos, digamos, que un colchón para poder hacer eso. Lo más importante de todo es que haya, bueno, yo lo veo en ti y por supuesto en la institución que representas, que haya un verdadero sentimiento que comprometa esta acción, porque de otra manera somos los únicos en América Latina, importantes en, en tamaño de población, que no tenemos terapias en casa. Ya no te hablo de los países del primer mundo, ni de los de la segunda ola de, de desarrollo. Te hablo de, de los latinoamericanos. Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Perú. Y ya te había comentado también que Costa Rica y Honduras, y eso me da una... Un gusto, un gusto enorme por ellos, pero una pena enorme por nosotros, porque no es posible que ellos sí tengan y nosotros no lo tengamos. En fin, es un tema que, que se tiene que tratar específicamente. Hace muchos años, César, cuando fueron diagnosticados mis hijos, yo, eh, yo entendí que tenía que hacer algo, porque lo primero que me dijeron fue: Paulina va a morir pronto. Eh, lo tiene usted que tener claro. Eh, Paulina tenía apenas tres años y. Cuando eh, me dijeron esto, iba a cumplir para unos o 4 años, ya estaba mi esposa embarazada del segundo bebé, de Toto. Entonces yo entendí que tenía que hacer algo. Desde aquel tiempo, desde 1996, estoy trabajando lo más intensamente que puedo, todos los años. Esto que voy a decir, no quiero que suene de manera inapropiada. Todos los días, César, todos los días me levanto con un ánimo encendido porque... Porque sé que puedo salvar a otros niños, a otros jóvenes, a otros adultos. Y sé que lo puedo hacer hoy, no solo con un esfuerzo cuasi personal, lo puedo hacer porque hay aliados. Aliados en el sector salud, aliados en la opinión pública, aliados eh, como gente privada, aliados como industria farmacéutica. Hay aliados. En el tiempo que Paulina y Toto fueron diagnosticados, no había aliados. T -t Todo era picar sobre piedra de la más fuerte que pueda haber. Y entonces. Lo que está sucediendo ahora, esto que estamos haciendo ahora mismo, un funcionario, los funcionarios de antes, César, no digo que todos, pero los funcionarios de antes parecían príncipes, duques, eh, condes, eh, no entendían del servicio público, entendían de su puesto y de ahí no se bajaban. Hoy las cosas han cambiado. Te he comentado que he saludado al señor presidente en charlas muy cortas en aeropuertos. Y entendiendo lo que dice el señor presidente y lo que me ha contestado a mis preguntas, siempre quiero entender que Jorge Alcocer, que el secretario del Consejo, que el, el, el, el secretario de la COFEPRIS, están en una línea que entiende la objetividad de todo esto y la sensibilidad con que se debe de tratar. Igualmente tú, Hugo Gatel, Ricardo Cortés, todos entiendo que están ahí porque estos hombres a los que me he referido creen que ustedes son los que deben estar en esos puestos. Y eso nos ayuda, eh, nos ayuda mucho, César, porque, por ejemplo, tú eres una parte fundamental del trabajo de nosotros. O sea, si tú no haces tu trabajo, nosotros estamos cojos. Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, tú estás cojo. Entonces, es un tema que es bien importante que entendamos perfectamente. Las cosas están cambiando, algunas rápidamente, algunas muy lentamente, algunas para bien y algunas para mal. Entiendo que la sensibilidad del gobierno de la República, la cuarta transformación, tiene que ver con, en verdad, privilegiar a quien durante por tanto tiempo se le ha olvidado, a quien durante por tanto tiempo se le ha malatendido. Eh, te puedo decir con enorme gusto que de todos los pacientes que tenemos registrados bajo tratamiento, ninguno se ha contaminado por COVID por las medidas exageradas que les propusimos tener para que cuando vayan a sus centros eh, en donde los atienden, en sus hospitales, no tengan este problema o, o lo eviten lo más que puedan. El, el ISTE está haciendo un trabajo excepcional porque tiene un área específica para nuestros enfermos, y otra para el tema de COVID. El seguro social en muchos los hospitales también. Entonces, me da mucho gusto decirte que ningún enfermo con padecimientos raros ha muerto por COVID. Eso te lo puedo decir con enorme gusto porque ya pasaron por medio año de que esto de repente salió como una catarata increíble. No tenemos a ninguno. Y el reporte que tengo del mundo, de, de la gente con la que tenemos asociación en Eurordis en Nord y en Rare Disease, ha habido una persona que murió, era un paciente adulto o ser, tipo 1, tipo que tenía comorbilidad. Se descuidó y se contaminó en, me parece, un una área de mercados o un área de estas eh, plazas gigantescas que hay en el mundo. Por lo demás, todos los demás, pero sobre todo los que me importan, los de México, están bien hasta este punto. Hay un tema que tú has referido en algunas ocasiones y que tiene que ver con esta, lo referiste hace unos minutos. David, va, vamos haciendo las cosas, eh, eh, puede no notarse, pero estamos trabajando recientemente el tema de cistinosis. Eh, hay un asunto fundamental del que hemos hablado de manera ligera en nuestras charlas en ocasiones anteriores, el tamizaje neonatal ampliado que es un derecho constitucional que no se tiene en este momento en donde debe detenerse. Salvo Pemex, los demás adolecen de, de un estado de resultados que sea proveniente del de tamizaje neonatal ampliado. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes pueden ayudar a que esto, que debería de ser un compromiso cumplido, se lleve finalmente a la práctica? ¿Qué podemos esperar, César? Muchas gracias. Yo creo que efectivamente, como lo has mencionado de manera muy correcta, como siempre, eh, hay dos cosas que me, me gustaría eh, decir. Primero, la adecuada atención de los pacientes es un trabajo en equipo, es el resultado de un trabajo de colaboración y es un trabajo multidisciplinario. Uno de los Grandes errores de administraciones pasadas era considerar que la atención adecuada se basaba nada más en el tratamiento, en el medicamento para tratar las enfermedades y se olvidaban de todo lo demás que estaba alrededor de la enfermedad, como era la rehabilitación, el tratamiento eh, con diversos eh, profesionales de la salud para dar una, una atención integral al paciente de manera que a la par del tratamiento específico recibiese un tratamiento soporte que le permita obtener los mejores beneficios y las mejores posibilidades de desarrollo. Y esto es un esfuerzo conjunto porque todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo como tú bien lo has dicho. Y efectivamente hay dos pendientes que el Consejo de Salud General está intentando resolver. El tamiz neonatal ampliado efectivamente tiene que ser una, una condición para todos los mexicanos porque es uno de los pocos instrumentos que tenemos para poder detectar de manera temprana algún tipo de padecimientos y poder incidir de manera positiva en la historia natural de la enfermedad. Si no detectamos a tiempo el padecimiento y lo queremos tratar cuando ya existen muchas secuelas del padecimiento, pues los resultados no van a ser los adecuados. Tenemos que actuar lo más pronto posible para obtener buenos resultados. Y el Tamiz Neonatal Ampliado nos ofrece esta herramienta. Nosotros hemos estado ya trabajando con algunos grupos de expertos para poder acceder a este Tamiz Neonatal. Desafortunadamente, eh, esta emergencia nacional truncó un poco esta, estos trabajos pero estas herramientas que tenemos ahora de las reuniones a distancia seguramente permitirán la reactivación pronta de las sesiones de estos grupos de expertos con miras a la obtención del tamiz neonatal ampliado. Y de la misma manera entonces estamos trabajando en la creación y la normativización del asesoramiento genético, conocido como consejo genético. Cuando nosotros eh, eh, nos dimos a esta tarea, uno de los puntos es que el consejo de asesoramiento genético es un privilegio de muy pocos pacientes. O sea, hay muy pocos centros, muy pocos lugares donde hay este tipo de servicios y nosotros queremos que este servicio llegue a mucho más personas para que tengan esta posibilidad del asesoramiento genético. Entonces, en el tamiz neonatal y en el asesoramiento genético, estamos haciendo eh, hincapié en el consejo en su aplicación universal en todos los los, los mexicanos, ¿no? y, y es, un, es un punto que, que queremos eh, llegar al corto plazo. Te, te quería comentar que yo eh, he tenido, no yo, sino he, he pedido que uno de los colaboradores de la federación se entienda de este tema del tamizaje. Tú la conoces, Jacqueline, Jacqueline Tobar, que es una damita muy atenta a estos temas. Eh, en los próximos días va a estar en un congreso internacional vía Zoom, como nosotros ahora mismo, eh, conociendo el avance más importante, el avangar que hay en torno al tamizaje, al cribado, le dicen por allá, en términos de lo que se puede hacer en el mundo con esto. Eh, es muy importante. Yo me acuerdo la reunión que tuvimos con el secretario del consejo en la que tú estabas como como uno de los eh, presentes ahí, eh, el señor secretario dijo, David, si hablamos de enfermedades, en ningún caso podremos hablar del de, eh, eh, tema sin decir prevención. Estoy absolutamente de acuerdo. Si, si no se trata la salud, primero en el ámbito de la prevención, cuando no lo hacemos y nos enfrentamos como los mexicanos al tema de la diabetes, de la hipertensión, de todo esto, porque no tenemos, digamos, una conducta que haya sido la apropiada para no caer en estos extremos. Creo que somos ahora mismo el país más importante en cuanto a universo de diabéticos, en cuanto a universo de obesos, en cuanto, no sé, no sé qué tanto somos primer lugar, lamentable primer lugar o deshonroso primer lugar, pero sin duda el, el tamizaje puede ayudar mucho yo me acuerdo que a una niña que le aplicaron el tamizaje hace muchos años le pudieron dar por un trabajo que hicimos su medicamento como enferma MPS en las primeras tres semanas de vida o sea eso fue un logro enorme hoy esa niña está lo mejor que se puede estar bueno eso eso por lo que tiene que ver con el tamiz le voy a pedir a Jacqueline que en la medida que tú lo eh, encuentres como, como posible y como afortunado el tema, eh, se comunique contigo para que, en razón de estas reuniones que vas a tener con expertos, la puedas convocar, César. Yo creo, yo creo que es la civil, o una de las dos o tres civiles que más sabe de tamizaje en México. No quiero suponer ni presumir que sea la que más sabe, pero sí una de las tres que más sabe y en los últimos meses ha hecho un trabajo muy destacado en la Cámara de Diputados y Senadores para hablar de estos temas. Eso por un lado. Eh, luego, por, por el lado de lo que me comentaste del asesoramiento genético, eh, uno de los doctores que conozco en Estados Unidos que se dedica a las enfermedades lisosomales me dijo un día, hace dos años, David, ¿sabes cuántos genetistas importantes que tienen un un nivel muy importante acerca de su profesión, hay en México, me sorprendió el número que me dio. Me dijo, no pasan de 100 los más importantes. hijo me, me sentí muy mal, muy mal. Me dijo, hay otros genetistas, hay un universo más grande de genetistas, pero 100 son los importantes. Entiendo que este asesoramiento genético partirá de esos que son muy importantes porque evidentemente necesitamos tener a la crema de la crema en esos ámbitos de decisión, porque si no, nos pues vamos a caer en un problema que va a ser más, más difícil que el problema mismo. César, hay una condición que se está manejando en estos tiempos en torno a las enfermedades raras. Recientemente vimos que eh, el, la Cámara de Diputados aprobó que sea eh, de manera discrecional eh, la compra de medicamentos que ya no necesariamente tiene que ser eh, con la industria nacional, sino que pueden acudir eh, cualquier conglomerado farmacéutico a las licitaciones en el mundo. Entiendo que las va a hacer en coordinación la ONU y otros eh, como la Organización Panamericana de la Salud para encontrar los recursos farmacéuticos que se requieren en México. ¿Ustedes entienden que esta es una medida? ¿O oh, el gobierno entendió que esta es una medida que puede, entre otras cosas, privilegiar un mejor surtido en las farmacias de las instituciones? Dos, un mejor precio y tres, una mejor distribución. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Crees que así va a ser? Yo creo, bueno, no, no, no, es, no es el tema de la ley de adquisiciones para nosotros, pero eh, a título personal puedo establecer la siguiente opinión. Es muy importante el texto de la modificación del artículo primero, sí. porque el texto dice claramente, el Estado mexicano podrá comprar, no dice comprará, o debe comprar o debe comprar, Entonces dice comprará, abre la posibilidad de hacerlo. Yo creo que el diálogo es una herramienta poderosa de la solución de cualquier problema, y yo creo que ahora el diálogo también es bidireccional. Porque la industria farmacéutica mexicana también tiene la palabra. O sea, también pueden ofrecer mejores oportunidades, mejores opciones. Y estoy seguro que siempre habrá una mejor opción. Eh, siempre decíamos, yo, yo eh, trabajé muchos años en un hospital de urgencias y siempre decíamos, ¿cuál es el mejor hospital el eh, que te queda más cerca cuando te ocurre algo? Entonces, y lo mismo pasa aquí. ¿Cuál es la mejor opción? La que tienes cerca. Si no tienes cerca una opción y tienes que buscar otra, entonces te empiezan algunas situaciones. Yo creo que, que como toda medida, tiene pros y contras. Y, y yo creo que eh, la, la idea de, de un decisor... Siempre será decidir para obtener efectos positivos de su decisión. No creo que ningún decisor se levante todos los días pensando, hoy voy a decidir mal para ver cómo le hago para que todo salga mal. No, tratan de hacer las cosas. Y esta, y esta decisión, la, el objetivo es tratar de buscar alternativas que solucionen los problemas de salud de los mexicanos. Yo, yo creo que, que al final del día se van a conseguir, las con el diálogo y con la cooperación, se van a conseguir las mejores condiciones para obtener eh, beneficios. Ahora, en cuestión de, de las enfermedades raras, hay un punto muy importante. La mayor parte de los medicamentos y terapias para las enfermedades raras pertenecen a un grupo que se llama patente fuente única, o lo que es lo mismo. Son eh, insumos que se producen por un solo laboratorio. Y para ellos no aplica este artículo primero, porque el que se produzca aquí, en China, en Tanzania, en Singapur, en cualquier parte del mundo, es exactamente el mismo, porque lo produce el mismo laboratorio bajo las mismas circunstancias. Entonces, aunque uno, poniendo el ejemplo, pudiera comprar al laboratorio eh, Roche eh, de Suiza, o al laboratorio Roche que está en Inglaterra, o al laboratorio Roche que está en Panamá, es exactamente el mismo que el laboratorio Roche que está en México. Y ya tuvimos esa, esa experiencia con el insumo tosilizumab que se adquirió en, en otro país, pero es el mismo insumo que había aquí. O sea, no, no, hay, no, es, no hay diferencia entre el Tosilizumab que venden en el México que el Tosilizumab que hay en Costa Rica, que hay en África, que hay en, en Europa, que hay en diferentes lados. Entonces, eh, este tipo de, de insumos aplica básicamente para los medicamentos denominados como genéricos, que son los que pudiera haber en otras condiciones en el mundo. Entonces, eh, es, es importante diferenciar. Y yo creo que aquí en, en, la, en las terapias abre, abre estas opciones. No, no es limitativo... Eh, y yo pienso que de ninguna manera pretende eh, acabar con la industria, sino al revés. La industria también tiene la palabra y puede, un, puede mediarse un diálogo que lleve a soluciones positivas, no a enfrentamientos estériles. He oído que muchas empresas se quieren amparar contra esto y, y no se pueden amparar contra algo que no ha pasado, porque se tendrá que amparar contra hechos consumados, no contra hechos que a lo mejor ocurre. Pero quién sabe si vaya a ocurrir. Entonces, yo espero que, que este, la, el espíritu de esta modificación, entiendo, es para mejorar, para posibilitar mejoras, no, no, no para, para empeorar. Y el diálogo en casa podrá ser lo posible. Yo, eh, eh, primero, qué bueno que explicaste esto porque muchos de nuestros eh, eh, aliados me preguntaban, yo les decía, entiendo que las eh, medicaciones para nosotros son específicamente hechas, de manera, de manera precisa por laboratorios específicos y esos licitan en todo el mundo. Entonces nos llegaría el mismo medicamento, quizá de Francia, quizá de Alemania, quizá de Chile. No sé, creo que no habría un mayor problema. Sin embargo, me saltaba uh, la consideración lo siguiente. En uh, años anteriores ha habido una uh, suerte de eh, línea de ferrocarril vagón por vagón seguido de estos medicamentos que son biocomparables. Y entonces decían, eh, mira, este medicamento viene de China, este medicamento viene de la India y este medicamento viene de Rusia. Eh, ¿Podemos entender que eh, esta precisión en cuanto al rigor científico para observar eficacia, eficiencia, haya sido puesto a consideración de estos medicamentos o no? Y si ahora con esta apertura, que como tú dices, todavía no, se da ningún efecto específico para poder analizarlo. Pero si esta apertura eh, hiciera que esto fuera como un contaminante, es decir, medicamentos de los que pues, se tienen en Rusia, en la India, en China, pero que no, han demostrado en grupos importantes de pacientes la efectividad y la eficiencia. Por lo que me acabas de decir, entiendo que no, va a suceder, pero... Eh, para como entendemos que suceden a veces las cosas en México, alguien puede pasarse de listo y decir, bueno, aquí tenemos un medicamento que eh, le cuesta al gobierno de la república X pesos. Y este otro medicamento que es para lo mismo, le cuesta X menos 10, o sea, o menos 90. Pues entonces hay que comprar este. Porque ojalá que todos los tomadores de decisión fueran hombres expertos en la materia. Tú eres un hombre que conoce de estos temas, el secretario del consejo conoce de estos temas, algunos otros conocen de estos temas, pero no todos conocen del tema específicamente. Y entonces, alguno de estos tomadores de decisiones puede tener la gloriosa idea de, bueno, pues tráetelo al cabo que es cinco veces más barato que este y dicen que sirve para lo mismo. En eso es en donde los pacientes guardan eh, incertidumbre. Las incertidumbres más grandes que guardan los pacientes en este momento, César, me permito compartir de las es. Uno, que sus medicamentos estén en las farmacias porque ya les ha tocado que no están sus medicamentos. Dos, que vuelva a haber seguimiento porque no tienen seguimiento en este momento. Todo lo entendemos por la urgencia del COVID y lo entendemos así. Tres, que las terapias no se suspendan. Cuatro, que eh, el universo de la información, tal y como tú lo has mencionado, es hoy de manera increíble, muy inmediato. Entonces, una gente que tiene una enfermedad X y se da cuenta que en Estados Unidos y en Europa ya aprobaron un medicamento, la EMA y la FDA. ¿Y por qué no se aprueba en México? Entonces, eh, una consideración de la que hablábamos mucho es eh, en, entre estas necesidades que las terapias en casa, que, que haya medicamentos, que no se suspendan su, su, su seguimiento médico, que no haya ninguna oportunidad de que en algún punto les digan, oye, no, pues es que ya no te podemos atender porque de plano ya se acabó esto. Eh, el Consejo de seguridad eh, pasando a, a este tema específico, tiene eh, la obligación de, eh, después de que la COFEPRISA autorizó un medicamento, eh, elegir si este es, valga la redundancia, pertinente para las farmacias de las instituciones de salud. Y de repente lo aprueban, pero como te dije en ocasión anterior, eh, hay instituciones que dicen, yo este no lo aprobé, o yo IMSS no lo aprobé, entonces yo no lo compro. Y nosotros estamos pidiendo, le pedimos a los diputados que haya una nueva normatividad o que se regule, que se establezca correctamente esta obligatoriedad. Si el Consejo dijo que sí, lo tienen que tener en sus farmacias. Entiendo que es un tema que tiene una respuesta que no solamente es para un minuto o dos minutos. Es un tema largo, pero ojalá que ustedes pudieran tomar esta iniciativa que nosotros hemos puesto a disposición de los diputados y la pudieran impulsar de alguna manera, César. La, la idea precisamente de la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud es que sea no solo un cambio de nombre, sino un cambio en el concepto, un cambio en la definición de los insumos. Y pasa también por la idea de la obligatoriedad del compendio. La creación del compendio se dio a partir de la reforma a la Ley General de Salud que se publicó en noviembre del 2019, pero el compendio oficialmente nació el 30 de abril del 2020. Es un, es un recién nacido, tiene pocos meses. Este compendio deroga todos los cuadros básicos institucionales existentes. De manera que efectivamente es la oportunidad que todas y cada una de las instituciones se adhieran al compendio como forma única de fuente de insumos. Para la prestación de servicios de salud. Porque precisamente una de las instrucciones del señor presidente en esta cuarta transformación es que no existan en acceso a la salud mexicanos de primera y de segunda, sino que todos tengamos las mismas oportunidades. Y una de estas oportunidades pasa por los insumos que se usan para la atención a la salud. Y estos están contenidos en el compendio. Ahora las instituciones y todos debemos impulsar, este la sociedad civil, el Consejo de Saludidad, que todos tengan el mismo compendio, que no exista un subcompendio o que cada quien tenga o cada institución tenga su propio compendio. Tiene que haber uno solo. Porque finalmente el Consejo de Salubridad General se integra del concurso de las diferentes instituciones. En la aprobación o no aprobación de insumos, hay representantes de las instituciones de seguridad social y de prestación de servicios de salud del país. Entonces, su opinión es la opinión de la mayoría, y, y, y como en todos los órganos colegiados, la opinión de la mayoría obliga a los presentes, ausentes, disidentes y, y concurrentes. O sea, esto quiere decir, si estuvieron presentes aquí, se tiene que, y se aprobó o no se aprobó algo, se tiene que hacer extensivo para todas las instituciones. Efectivamente, estamos también trabajando, y la creación del compendio, Tratará de resolver esta situación para que sea un solo compendio para todas las instituciones de salud. Correcto. Fíjate que en ocasión de la reunión que tuvimos con Ricardo Cortés, ese día que tuvimos la, la reunión con Ricardo Cortés y un grupo adicional de funcionarios de la Secretaría de Salud, tuve oportunidad de saludar al señor secretario y luego tuve oportunidad de saludarte a ti y al secretario del Consejo de Salubridad. Eh, de esa reunión distan. A partir de hoy, nueve meses. Te pido de la manera más atenta que convoques en cuanto tú entiendas que tu agenda ya lo está precisando, a que nos reunamos nuevamente para seguir dándole a esto el seguimiento que requiere. Porque, como decía yo en aquella reunión, César, se suspendieron, se suspendieron algunos procesos que no se deberían de suspender. Se hicieron cosas que no se hacían como antes se propuso una suerte de nueva participación a través de un protocolo específico de las asociaciones en injerencia con, y no se respetó. Eh, y entonces, en alguna ocasión que tuve oportunidad de decirle al señor secretario, bueno, pues hay muchas cosas que se han desestimado, también se lo dije al, al director del IMSI y al del ISTE: ¿por qué desestimamos esto? No, no, no lo hemos desestimado, David, lo que sucede es que estamos acomodando, etcétera, etcétera. Yo, yo entiendo todo eso. Luego se vino la pandemia, que, que, que, que nos jodió a todos, y, y esto se revolvió. Yo te, yo te agradeceré en todo lo que vale a nombre de los 70 aliados que yo represento, asociaciones aliadas, que nos convoques a la brevedad que te sea posible, César. Amigo, hace rato hablaste de eh, que hablando se entiende la gente. Hace rato hablaste de que las fricciones se pueden resolver con diálogo. Yo me acuerdo que el día que tú y yo nos vimos por primera vez persona a persona, hicimos... De eso, un compromiso que llevamos y lo aterrizamos. Nos entendemos y tú has sido a partir de entonces, eso que dijiste que ibas a ser un interlocutor inmediato y con una presencia siempre a la vista y siempre a, en el tono de poder sumar. Yo también he tratado de hacer eso y no ser de ninguna manera eh, friccionante de relación que no tenga que ser. Eso te lo agradezco mucho porque has cumplido con tu palabra, que empeñaste eh, lo que dijiste que ibas a hacer y te lo agradezco mucho. Espero que nos veamos pronto personalmente. Ojalá que sea después de que la pandemia nos haya dado ya el respiro que todos los mexicanos y todo el mundo necesitan. Antes de terminar por agradecerte esta, esta charla, quiero pedirte por favor, primero, que me, que me digas si algo no te pregunté que para ti sea muy importante transmitir a quienes nos van a escuchar y nos van a oír. ¿Hay algo que no te haya preguntado que tú quieres transmitir, César? No, yo creo que fue muy completo. Me, me, esta, este conversatorio más que este, este diálogo me gustó mucho. Sí. Eh, yo, yo sí quiero decir algo antes de finalizar. Bueno, primero, eh, un reconocimiento formal a, a la, al movimiento que tú has encabezado en los últimos 20, más de 20 años que llevas al, en, este, en esta lucha. ¿no? Yo, yo creo, creo que mucho, muchos, de los, de los inclusive de los pacientes que ahora son líderes y representantes de otras asociaciones, fueron beneficiarios de tu lucha, recibieron tratamiento gracias a ustedes, a que pudieron eh, mover esta situación. Yo, yo tengo muy presente pues esta, esta lucha. Quiero agradecerte a nombre de nosotros, los médicos y del de los pacientes y de los mexicanos, esta lucha que has hecho por ayudar a los pacientes con este tipo de enfermedades. Eh, del mismo modo, quiero decir que, y lo dije en algunas, y lo he hecho en algunas otras oportunidades, en el periódico salió, y es verdad, el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los pacientes con enfermedades raras. Y una deuda que se ha venido acumulando, con, como dirían en el SAT, con multas, recargos y actualizaciones. Y, ten, y tenemos que empezar a pagarla. Tenemos que empezar a pagarla en diversos rubros, en el, en el registro de enfermedades que sea confiable para que puedan tener, podamos tener información para la toma de decisiones en la implementación del tamiz neonatal ampliado para todos los mexicanos y en la implementación del consejo genético como medidas de prevención, de detección temprana cuando ya está el padecimiento y el asesoramiento genético con miras de, de prevención de, de esta situación y con un tratamiento multidisciplinario. Eh, nosotros tenemos solo ahorita reconocidas 20 enfermedades, pero son muchas más las que faltan pero tampoco la solución es agarrar el listado internacional y transcribirlo tal cual, decir, bueno, ahora ya reconocemos a todas esas, si no van a tener tratamientos, si no van a tener medidas, si no vamos a, a comprometernos a, a dar el cuidado adecuado a este tipo de pacientes, no, no se trata de llenar todas, es decir, aquí ya tenemos todas las que nos dieron, no todas las que encontramos en el mundo, las miles de enfermedades que hay, sino tratar de que eh, todas ellas tengan las medidas adecuadas. Eh, yo, eh, Espero eh, y, y además lo que quiero pedir a todos ustedes es su apoyo para trabajar juntos en la consecución de los objetivos que nos faltan. Eh, son muchos, en, en ninguna parte del mundo existen eh, suficientes recursos para todas las necesidades. Siempre va a haber más necesidades que recursos. En todas las enfermedades, pero precisamente la labor de quienes están trabajando como servidores públicos que tienen esta opción de decisión es hacer que los recursos se distribuyan de la mejor manera posible para resolver los problemas de salud de la población. En el entendido que siempre va a haber carencias, pero hay que tratar de solventarlas eficientando los procesos. Eh, eh, esto es lo que, lo que yo creo que quiero decir y, y establecer. El, el compromiso del diálogo constante, de, de caminar juntos en la consecución de los objetivos planteados. Yo te lo voy a agradecer mucho porque, porque yo entendí que así el señor secretario, el señor secretario del Consejo de Salud y tú se comprometieron en aquel día y lo hemos hecho posible gracias a la relación amistosa y respetuosa que hemos tenido. Yo te agradezco mucho, César, antes de que concluya esta charla tan sabrosa, interesante la verdad. Te quiero hacer unas preguntas a las que te pido respondas con una sola expresión. César, ¿qué piensas si yo digo paciente? La razón de ser del sistema de salud. Enfermedad. El problema a resolver por todos los miembros del equipo. Instituciones de salud. La base para llevar a cabo soluciones adecuadas a los problemas. Compromisos. Eh, el motor día con, que debe cumplirse día con día. México. La, una gran pasión por mejorar. Antes de, dar antes de finalizar, antes de dar fin a esta charla, te quiero preguntar lo siguiente. Cuando tú eras niño, ¿veías las caricaturas? ¿Sí? ¿Cuál era tu caricatura favorita? Don Gato y su pandilla. Con esa sonrisa que hoy dibujaste en tu rostro al preguntarte la caricatura favorita, Cucho, demóstenes espanto eh, y don Gato y matute, con esa sonrisa haz tu trabajo que bien intencionado nos va a llevar a buenos puertos, nos va a llevar a rutas que van a dar certeza a todos nuestros pacientes. Yo te pido, amigo, no, no le pido a César Cruz, al doctor César Cruz, le pido a mi amigo que este compromiso al que hemos llegado de manera tan grata se cumpla en los términos más amplios de la participación, compasión, entrega y determinación. Muchas gracias, César, por tu tiempo, tu amabilidad, por tu doble generosidad y caballerosidad al repetir este ejercicio porque yo me equivoqué y borré lo que no tenía que borrar. César, muchas gracias por todo. Te agradezco enormemente a nombre de, de las 70 asociaciones que represento y a nombre de muchos otros mexicanos, exactamente. 4.5 millones de enfermos con padecimientos raros que necesitan que los caminos no solamente estén abiertos para su tránsito, sino que sean caminos seguros. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Señor. A ti, querido amigo. Un, un, un saludo para el secretario y un saludo para el otro secretario. <risa> y si ves claro a Hugo, sí. me lo saludas también. Gracias. Mucha, muchas gracias a ti.